Se está probando, se están haciendo estudios científicos sobre las vacunas aquí en Argentina y muy cerquita de La Plata también. Exacto. Tenemos la amabilidad de hablar con Florencia Di Giovanni Arcuri. Ella es voluntaria de una de las vacunas. Ahora le vamos a preguntar de cuál, cuánto hace, qué y al menos cuántas dosis dicen que le han puesto. Florencia, buen día. Bienvenido a Codo Codo. Buen día. ¿Cómo les va, chicos? Todo bien. ¿Y Buenas. tú? Buenas. Bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí Sofi Peroni y Rizo Balvidare te saludamos. Bueno, contanos un poquitito, Flor. Eh, ¿Cómo fue la decisión de ser voluntaria de la vacuna? ¿Y de qué vacuna estamos hablando? Mira, la primera que salió acá en la Argentina para anotarse como voluntaria es la de Pfizer Biontech, que es eh, parte eh, americana y parte alemana. Eh, salió la convocatoria en el diario, creo que lo había leído en página 12. Eh, Vos leías la nota que estaban buscando eh, voluntarios, tenían que presentar Argentina 5.000 eh, voluntarios para testear la vacuna, y vos tocabas el link y te derivaba a la página del Ministerio de Salud de la Nación, y ahí te registrabas con todos tus datos. Te llamaban por teléfono, te hacían una serie de preguntas y te remarcaban constantemente el tema del voluntariado. O sea, no hay nada a cambio por probar la vacuna más que decir: ayudo a que se encuentre una solución. A la, a la pandemia y a la cuarentena esta que se está haciendo cada vez más larga y más tediosa, y por más de que uno protesta acá en la Argentina de que es la cuarentena más larga, la eterna, la no sé qué, vos ves las noticias que vienen de Europa y están cerrando todo de nuevo, o sea, uh -huh. no sé si está tan mal que acá sigamos en cuarentena, ya a esta altura con las oleadas de contagios que hay en el mundo. Entonces, uh -huh. bueno, había que hacer algo, y sabiendo que uno de los requisitos era ser una persona sana y estar entre los 18 y los 60 y ocho años, creo que era al principio, eh, me anoté. Y ahí me llamaron y accedí y fui. ¿Manda, uh -huh. ¿Mandaste un mail y que ¿Te contestaron enseguida? ¿Tardaron? Tardaron más... No. Eh, calcula que eh, se necesitaban 5.000 voluntarios y había 25.000 inscriptos. Claro. Así que como que tardaron, en La mi mitad. caso, tardaron prácticamente 10 días en llamarme. Bueno, habla bien de eh, nosotros y nosotras igual que haya tantos voluntarios. voluntarios, me gusta. Pensé que al, al revés, que iba a haber poquitos que se animaran, pero no, hay bastantes como Florencia. Sí, sí, sí, hay muchos y uno de los requisitos también era vivir a menos de, eh, creo que eran 60 kilómetros no, o 40 kilómetros de capital. Porque como ellos te trasladan, te tienen que venir a buscar, te, te mandan un, un auto, te buscan, te llevan al hospital militar, en el caso de la vacuna de Pfizer, y después te ponen otro auto para que te traigan otra vez al mismo lugar. No en... puedes ir acompañado ni nada. ¿En dónde vivís vos, Flor? En la luz. Perfecto. ¿Y en qué etapa estás? ¿Cómo? Contanos cómo es el proceso. ¿Te llamaron? ¿Te convocaron? ¿Te fueron a buscar? ¿Y qué pasó? Me llevaron al hospital militar, bueno, ahí eh, te hacen, te, te toman todos tus datos de nuevo, te dan el, un consentimiento que tenés que leer que te explica en qué fase está la vacuna, que es la fase 3, que en realidad lo que buscan es probar en mayor cantidad de gente. La vacuna ya fue probada con anterioridad en lo que es la fase clínica 1 y la fase clínica 2 en personas, en humanos. Uh -huh. eh, y la fase 3 es mayor cantidad de población y una parte va a recibir vacuna y otra parte va a recibir placebo con un estudio que es doble ciego, que ni vos ni el médico saben qué es lo que te aplican. Después de ahí te ve el médico te explica bien todo ese consentimiento que dan te dan para que te firmen, te hace como una especie de chequeo, te sacan sangre, a las mujeres hasta los 60 años te hacen hacer el test de embarazo, en todas las veces que fui me hicieron el test de embarazo, y eh, porque te sugieren que trates de evitar un embarazo por lo menos hasta seis meses después de aplicar la dosis, que no sabes qué es lo que te toca en realidad. Mm. Por una cuestión de, de cuidado, no, no que vaya a pasar algo, pero por las dudas, como se está probando, te recomiendan tener un poco más de, de prevención y de, y de cuidados a los métodos anticonceptivos. Es decir te, que te vos... Al, un chequeo médico común sí. te hacen. Uh -huh. Es decir que vos hasta el momento no sabés si tenés la dosis o el placebo. Eh, por ellos, no lo sé. Yo me hice... De, de, de... A ver, eh, son dos dosis de vacuna. De ahí, ¡ay, riso, riso! De ahí te mandan a isoparte y después te aplican el, la dosis de lo que te toca, no te dejan ni siquiera mirar sí. cuando te están aplicando. Bien. Mm. Eh, pregunté por qué no te dejan ver, porque en realidad, o sea, por más de que intentes leer, es un frasquito pequeñísimo, no se ve qué es lo que dice, y de hecho están todos marcados igual, como para que vos no puedas ver. Vos sos un, un número, te dan un número. Yo no soy eh, Florencia y Giovanni Acuri para el, la muestra esta, yo soy un número de, de cuatro dígitos. Eh, la segunda vez pasó lo mismo, me vinieron a buscar. Todas las semanas tenés que controlar eh, la, la temperatura y llevar un registro, que es, lo, es una aplicación que se descargan los dispositivos móviles. Y si no puedes descargar en tu teléfono, te dan ellos un teléfono celular con la aplicación para que puedas completar. A mí me toca completar los domingos. Son preguntas básicas de, de COVID si tuviste algún síntoma. Uh -huh. La primera visita a mí me tocó el último día del mes de agosto. A los veintipico de días 21 días más 19 días me tocó la segunda visita, me dieron sí. la segunda, aplicaron la segunda dosis uh -huh. y al mes, que fue hace 10 días atrás, me tocó la tercera visita que ya era para el recuento. O sea, al mes de la segunda dosis te sacan, te hacen el análisis de sangre para ver si vos generaste eh, anticuerpos. Uh -huh. Obviamente no te lo dicen, pero y, ¿qué, qué pista tenés vos, tal. Florencia? Queremos saber qué pista tenés. Bueno, no, yo me fui a hacer el análisis por mi cuenta, claro, claro. por otro lado, me lo sí. fui a hacer, sí, sí. <ríe> me lo fui a hacer porque, claro, eh, a ver, a mí la verdad que saber si me tocó vacuna o me tocó placebo no me genera eh, ninguna diferencia porque los cuidados los tenés que tener igual, yo sigo saliendo a la calle con barbijo y con el alcohol en aerosol o en gel y, y respetando la distancia, voy a, a, a entrenar, volví a los entrenamientos en la vía pública, pero también donde no hay gente, tratando de evitar... Que, que haya mucho eh, tumulto de gente y a mí la verdad que no me generaba nada saber. Pasa, en mi caso, que me generó mucha bronca muchos comentarios que recibí por la prueba de la vacuna. ¿Cómo cuáles? Desde, sí, porque, no sé, a mí no me provocó nada la vacuna. Uh -huh. O sea, ni malestar en el brazo, ni sensación, ni sensibilidad, sí. ni fiebre, ni refrío, ni nada. Y hay gente que estaba saliendo por todos lados diciendo que estaban al borde de la muerte prácticamente. Y claro. me puse, le tocó vacuna seguramente porque me dio todo. Y decís, pero para un poquito. Sos medio hipocondríaco, ¿para qué te anotaste en esto? Claro. O sea, tené un poco de, de, de paciencia. Y me hice el análisis para ver si había generado anticuerpo y a la semana me lo dieron y había generado y mucho. Porque para tonar vos yo tengo el caso de mi hermana, que lo tuvo dos veces, y la primera generó anticuerpos, no es que no había generado. Uh -huh. Pero generó muy baja cantidad de anticuerpos. Entonces no pudo ir a donar plasma. La uh -huh. segunda vez generó, tenés que generar arriba de 8. No sé si 8 es porcentual, o si es cantidad por millón, por micromilímetro, por no sé qué. Un número que generar arriba de 8. Uh -huh. Yo llamé para ver el resultado de mis anticuerpos y me dijeron, generaste 14, generaste muchísimo. Uh -huh. Lo que no se sabe es hasta cuándo dura. O sea, yo no sé si dura... Uh -huh tres meses seis meses yo lo único que sé ahora es que dentro de seis meses tengo que ir de nuevo al hospital militar a que me hagan otra extracción de sangre para ver cómo siguen los anticuerpos ahora es Igual como una no Iron Woman y yo tengo eso. Claro. toda poderosa por ahora sí <risa> ahora vengo bien claro <risa> no sé Florencia y es decir que desde el laboratorio en donde se están realizando las pruebas reciente van a confirmar oficialmente ellos en febrero, más o menos? Me tocaría ir de nuevo en el mes de marzo, y en Mar. realidad yo no sé si en, si en esa fecha ya se abre el ciego, porque claro, uno eh, va investigando, Viste, ahora se está probando la vacuna Sinopharm, se empezó a probar ahora, que es la vacuna china, uh -huh. y, y también tiene el mismo procedimiento, todos son eh, doble ciego, nadie sabe nada, hasta que en algún momento se abra para comprobar si sí, los resultados míos son eh, parecidos a los de otro, y si ese otro le tocó lo mismo que a mí. Y como no saben qué es lo que nos tocó, lo van a tener que abrir el sobre en algún momento. Claro. Eh, pero no sabemos si va a ser en febrero, en marzo o cuándo. Porque, por ejemplo, una amiga se anotó después que yo para probar esta misma vacuna y recién ahora, a fines de noviembre, tiene que ir a hacer la, el estudio de la extracción de sangre para ver qué es lo generó. Claro. Y no se, no se chequean acá las cosas en el consentimiento que nos dieron, dice que todas las muestras se remiten a Pfizer Nueva York. Claro. O sea, acá lo único que hacen es atendernos, ponernos la, la dosis, sacarnos las muestras y derivarlas a Nueva York, a Pfizer. Florencia, bueno, pasó, por ejemplo, por la cabeza cuando nos enteramos de que la vacuna de Oxford había estacionado unos días por un caso que tampoco se sabía si era placebo o dosis real de vacuna? Sí. Porque había tenido efectos secundarios o adversos. ¿Qué, ¿Qué te pasó a vos? ¿Dijiste, no, sigo para adelante o oh, epa, epa? Fue la, creo que fue la misma época en donde se empezó a decir de todo. Sí, que, que me no estoy por qué, morir, me dieron la vacuna a y me voy a, me sí. voy a infartar. Hay sí, un abuelo sí. diciendo que te iban a poner un chip y sí. todas esas cosas. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, no, bueno, a mí la verdad que eh, buscar información a ver qué era lo que estaba pasando, porque vos veías los medios gráficos, más que nada, o las, sí, muchas placas también, los sogalitos de la tele, que decís, ah, la pucha, qué es lo que hice. Pero más que nada para las, para la familia, porque estaban pre muchos estaban preocupados, mis viejos estaban, mi mamá más que nada, eh, o mandándote mensajes, vos te probaste esta porque como, hay cuatro que son claro. las que están más avanzadas, y son las que se están probando. ¿Te tocó esto o te tocó la otra? ¿Cuál te pusiste? ¿Será esta o...? Sea, no. Y cuando vos leías las notas un poquito más en profundidad, creo que en el, en el quinto párrafo recién decían, no se sabe qué es lo que le tocó. Entonces no pongas semejante titular, porque lo que generás es pánico en la gente, que te salen después a decir, yo no me vacuno. Uh -huh. Decís, Bien. hoy es la salida la vacunación. Más allá de lo que uno piense sobre que yo tengo mi idea formada sobre lo que son los laboratorios, que no viene al caso, pero decís, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esto? No puedo vivir encerrada en mi casa porque no me quiero aplicar una vacuna. Estamos en comunicación con Florencia y Giovanni Arcuri. Ella es voluntaria de la vacuna Pfizer. <risa> vacuna justamente de las que <risa> se están realizando aquí eh, en la Argentina. ¿Tuviste miedo en algún momento, Florencia? Eh, no. La verdad es que no. ¿Hay alguna explicación por qué confías en, en, más allá de esto que decías, tu postura del laboratorio, confías en eh, las políticas que se están llevando adelante, confías eh, o simplemente no sos miedosa, por ejemplo? Puede ser también que no tengas sí. miedo nunca y... Qué sé yo. Eh, no, yo creo que, porque muchos me decían, hay que ser valiente para, para probarse la vacuna. Yo la, la verdad que no, no creo que eh, se necesite valentía. A mí creo que me talló un poco más el, el miedo, porque me ha pasado de perder gente conocida por, por el COVID. Entonces decir, bueno, no quiero que le pase más a nadie esto. Y, y, y las medidas... Dentro de todo, las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional no me parecieron tan descabelladas ni tan mal, teniendo en cuenta lo que se ve a nivel mundial. Claro. Eh, y decís, bueno, ¿yo como ayudo? Sabiendo que tengo familiares que son médicos y conocidos que son médicos, y la verdad que es muy desgastante el laburo que vienen haciendo, decís, yo no soy personal esencial, tengo la suerte de trabajar desde mi casa, eh, Pude entrenar acá en mi casa, a pesar de no, no poder salir a correr, y la necesidad del aire libre, el contacto físico y, y demás. Decís, ¿cómo ayudo? Eh, la Argentina, las negociaciones que tienen es, en el caso de AstraZeneca, con la transferencia de tecnología, y en el caso de los que somos voluntarios, es Argentina pone los voluntarios y después va a conseguir determinada cantidad de dosis de claro. esas vacunas. Uh -huh. Entonces claro. decís, ¿cómo colaboro? Y bueno, se necesitan voluntarios. sobre todo Porque, que... La pregunta mía fue, ¿por qué no hacerlo? Vos cuando firmás el consentimiento está muy claro, y te lo explican muchas veces también, que vos podés abandonar el estudio en el, en el momento que quieras, si vos decís hasta acá llegué, hasta acá llegué, eh, no sigo, no sigo. Ahora por ejemplo en la última eh, visita que hice, que fue la que me hicieron la extracción de sangre, me dieron para hacerme, y se lo van a dar a todas las que son mujeres en, en, que tienen edad en, de, de procrear, eh, los test de embarazo, porque como hasta dentro de seis meses no vuelvo, me tengo que hacer uno por mes. Entonces bien. ellos me van a avisar cuándo me toca para hacerme el análisis y mandarles la muestra o el resultado de la muestra eh, para chequear que siga todo bien. Y todas las semanas hay una persona que te, ma te manda mensaje o en todo caso te llama por WhatsApp para preguntarte cómo estás, si completaste el diario del COVID. Eh, te hacen un seguimiento, no es que te dejan claro. a, la, a la deriva. ¿Todas vos las podés semanas? Abandonar en el, todas las semanas. Vos podés abandonar en el momento que quieras el estudio. No estás obligado a nada, porque vos sos voluntario.